Hola, soy el maestro Luis Granados y te invito al curso con mi pen materia, habilidad matemática, academia más, soy el maestro Luis Granados. Te espero el día 6 de mayo del 2021 a las 5 de la tarde, hora de México, para este curso de carácter gratuito por medio de Zoom. Aparecerá más o menos por aquí la invitación a Zoom. Gracias por tu atención. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.